en Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y, y yo te decía, pero ¿y el camino contrario? Es decir, justo esto, ¿el ser del Madrid puede tener modificaciones genéticas? Eh, el, carácter, el carácter puede... Es decir, ¿tú, no explicas, el carácter, tú explicas la conducta por la genética o también puedes explicar no, no, la genética por la conducta. No puedo explicar la genética por la conducta. Lo que sí que se ha visto, y esto...